Muy buenas, aquí Mike Zagora al habla, eh, director de la Rock School Barcelona, entre muchas otras cosas, pero hoy toca hablar de esta gran guitarra, la PBI HP2. Ocean Blue, que hace gala y honor también a este gran color, es una guitarra de alta gama y cuando digo de alta gama eh, no estoy solo hablando eh, que es para profesionales, evidentemente es para todo el mundo esta guitarra eh, y es realmente cómoda, os recomiendo que veáis cada uno de los leaks, de las técnicas y de las cositas que vamos a explicar. Vamos a empezar con algunos aspectos técnicos que me han encantado de esta guitarra. Una y primeramente, eh, tal como la saqué de la funda, me fijé en el mástil. Es algo que que, que es que salta a primera vista, parece que tenga una especie como de aceite por encima recubierto y es que no es que lo parezca, luego mirando los aspectos técnicos es que lo tiene. Esto hace que la comodidad al tocar con, la, con los dedos por encima del mástil, del diapasón, te sientas eh, de una forma como más extra cómodo, si así se puede decir. Eh, a la hora de ir rápido tocando. No solo una guitarra rápida, y al menos yo no solo me sentí con que podía ir haciendo estos licks de shred, que tanto nos gustan, sino que además los bendings me parecieron eh, ultra cómodos. Puedes llegar a todas partes, evidentemente puedes hacer bendings de dos, de tres, de cuatro tonos, hasta cuatro, en plan animal, y te sientes súper cómodo. Todo esto lo hace el mismo mástil porque está hecho además de una sola pieza. Ya os digo, tampoco es un máster que sea extra fino, eh, pero tampoco es muy gordo. ¿Qué pasa con esto? Que a mi forma de ver, para hacer bendings, tienes un agarre muy bueno y a la hora de correr también tienes esa comodidad para, para hacer cosas más sueltas. Fijaros los bendings cómo se muestran de finos Hagas medio tono, un tono y de verdad, si lo podríais probar, es que es súper cómodo de tocar. Parece plastelina, parece goma, parece chicle. Hay hablar también del sustain que tiene esta guitarra, es increíble, fijaros. Ok, esta guitarra, como os comentaba, también es súper, súper práctica por el mástil que tiene eh, para correr. Fijaros, uno puede estar súper cómodo, tanto para hacer sweep pickings, legatos, pickings, etcétera, etcétera. Otra de las cosas que nos da esta gran guitarra es la facilidad de armónicos. Saltan con mucha, mucha facilidad, como podéis ver. Okay, lo tendréis en todo el mástil, esa facilidad eh, para sacar todos los armónicos que queráis. Vamos a hablar un poquito del de, de canal limpio. Bueno, las pastillas que tiene, ahí tiene las handbackers hechas por mismo Pibi. Son una pasada, ya he hablado que con distorsión pues suenan súper cañeras. Eh, pero bueno, también tiene una cosa muy buena, que a veces las pastillas que suelen ser pues, de mucha caña, luego los limpios pierde. No es el caso de, de esta gran pibi eh, los limpios bueno Hablamos de otra cosa que también me ha sorprendido y que no todas las guitarras tienen, que es los potenciómetros, los volúmenes. Tienen un tacto, una dinámica que es brutal. Con muchas guitarras lo que sucede es que ponemos al 0,1, debería sonar y con muchas ya no suena la guitarra. Eso quiere decir que el volumen no está ni siquiera bien ajustado en el potenciómetro. Eh, en otras lo que buscamos es ese sonido de que quita la ganancia y podamos jugar. Podemos jugar con distorsión. Y cuando bajas, que se quede como el canal limpio. Con muchas guitarras tampoco pasa eso. Bajas, ya sea por las pastillas, por cómo está hecha la guitarra, que sigue distorsionando. En cambio, esta es que está hecha... es milimétrico, fijaros. Volumen bajo, canal limpio total. Tengo la distorsión a tope. Subo un poquito más. Está súper bien ajustado. Si os ha gustado este vídeo y tenéis alguna duda podéis dejar el comentario, eh, también os podéis suscribir y no olvidéis darle clic a la campanilla.